Las dificultades que se encuentran las mujeres se han visto incrementadas, esa brecha se ha visto ahondada en esta situación de pandemia, porque ya vemos que la pandemia eh, o la situación de COVID ha supuesto una triple afección, por un lado en lo que sería en lo sanitario, en lo social y en lo económico. Y en ese ámbito, evidentemente, hay un mayor ahondamiento en lo que serían las situaciones de las mujeres, sobre todo por esa sobrecarga de trabajo y sobre todo porque… ...fundamentalmente los trabajos de cuidados, de cuidado de la vida, se llevan a cabo por mujeres. Estamos hablando del de personal que se encarga del cuidado de personas mayores en las residencias... ...que por supuesto sabéis que han sido donde se han dado las mayores incidencias de muertes por COVID. Hablamos de las empleadas de hogar, muchas de ellas en una situación regularizada. Estamos hablando de las profesionales de servicios como el de ayuda a domicilio... ...en este ayuntamiento, casi mil personas que están trabajando en ese ámbito que también están siendo una profesión fundamentalmente feminizada. Y hablamos de las profesionales de la sanidad, que, como todos sabéis, también es una profesión que en un torno a un 80% son mujeres. Por lo tanto, toda la situación de la pandemia lo que ha hecho ha sido ahondar en esa situación, sin tener en cuenta, además, lo que supone la eh, eh, irregular distribución de los cuidados en el entorno doméstico.